Hola compañeras, hola compañeros, ayer hubo consejo de ministros y si no queréis enfadaros mucho yo sugiero que esta mañana mejor no leáis el boletín oficial del Estado, porque hoy el diario no habla de ti ni de mí, simplemente ayer no se hizo ninguna previsión para la gravísima situación por la que están atravesando los profesionales del foro en España. En España ya sabéis que abogados y abogadas, procuradores, procuradoras, graduados sociales o bien, pertenecen a, o bien cotizan en su mutualidad o bien pertenecen al régimen especial de trabajadores autónomos. Bueno, pues no hay buenas noticias para ninguno de ellos porque ni se equiparó a los trabajadores que cotizan en la mutualidad alternativa con los autónomos, pero es que tampoco se aprobó ayuda alguna para los autónomos, por ejemplo, no se acordó que eh, no se les exigiese el pago de, de su cuota de autónomos de la Seguridad Social este mes. Y a mí me maravilla que se pueda gobernar de esta manera. Miren, eh, hay cosas que van a ocurrir, lo legisle el gobierno o no. Cuando llegue el final de este mes, o cuando llegue el final del mes siguiente, o cuando llegue como mucho el final del mes siguiente, esos profesionales, ...que no han podido abrir la persiana, que no han ingresado un duro durante estos tres meses... ...¿a qué van a destinar el dinero? ¿A pagar la cuota a autónomos, a pagar la mutualidad o alimentar a sus hijos? El impago se va a producir y lo que el gobierno puede elegir es entre ordenar ese impago... ...para que las consecuencias sean lo más leves posible para todos... O bien dejar que las cosas ocurran a las bravas y luego reclamar la cuota de autónomos con un recargo y con eso pues fatigar los procedimientos administrativos, cargar los juzgados de lo contencioso, que las mutuas reclamen a los profesionales también en los juzgados para esto. Y así la administración dedicará medios que podría dedicar a cosas mucho más importantes a hostigar a aquella gente a la cual prefirió cerrar los ojos y no regular en su momento. Miren... Hay cosas que, el, que, que, que no se pueden impedir. Si una persona no tiene dinero no va a pagar el arrendamiento de su casa. Si una persona no tiene dinero porque no ha podido trabajar no va a pagar su hipoteca. Y el gobierno debe prever esas eventualidades. Y debe preverlas para ordenarlas. Para tratar de que no acabe todo esto en los tribunales eh, cargando aún mucho más la situación de unos tribunales que ya de por sí están cargados pero sobre todo y mucho más de justicia. El gobierno se está olvidando de medio millón de personas que cotizan a sus mutualidades alternativas al RETA. Las está dejando absolutamente desprotegidas y no es por olvido. No es por olvido. La noche anterior a ese Consejo de Ministros hubo una carga en redes que fue trending topic nacional. Con anterioridad, diarios y muchos grupos se habían dirigido al gobierno y al ministerio para que solucionase esta dramática situación, me consta que el ministro tiene conocimiento directo de qué es lo que está ocurriendo. Por eso, por eso, me llama la atención que se pueda cerrar los ojos a una realidad que les va a saltar a la cara. El martes que viene vuelve a haber consejo de ministros. Yo que ustedes ya no les digo recordar qué es lo que están viviendo. Lo que sí les digo es que sería bueno mandarle un mensaje al gobierno de que no se puede gobernar contra la gente. Por tanto, yo sé que no podemos salir a la calle, yo sé que no podemos manifestarnos, yo sé que no podemos ejercer esos derechos que ejerceríamos en una sociedad que no se encontrara enfrentada al terrible problema sanitario que nos, que nos vemos enfrentados ahora, pero sí que tenemos a nuestra disposición las redes sociales. Yo por lo menos y muchos compañeros de la red de abogados y abogadas el domingo por la noche vamos a las nueve, vamos a estar en Twitter recordándole al gobierno que somos seres humanos, que somos personas, que somos iguales que los demás y que tenemos derecho a un trato exactamente igual que el de los demás y no simplemente un maltrato. El presidente del gobierno dijo que nadie se quedaría atrás. Bien, ...pues ya les puedo garantizar que no es verdad. Nosotros estamos atrás. Pero nosotros que somos expertos en defender... ...derechos ajenos... ...tenemos que demostrar que somos capaces... ...de defender nuestro propio derecho. Nuestros colegios harían bien en sumarse a la protesta. Tendrían que alzar la voz ya. El Consejo General de la Abogacía Española... ...tendría ya que estar poniendo el grito en el cielo. Pero poco importa si lo hacen o no lo hacen. Porque estoy seguro... ...que tú lo vas a hacer como lo hiciste ante anoche... ...dejando bien clara... ...cuál es tu postura... ...y que necesitamos y que es obligatorio... ...que se nos trate como al resto de los españoles. Compañera, compañero... ...cuídate... ...cuida los tuyos... ...cuando todo esto termine... ...se habrán cometido un altísimo número de injusticias... ...y en los países donde no hay injusticia... ...no hacen falta abogados... ...pero en este sospecho que sí que van a hacer falta a muchos. Cuidaos y nos vemos el domingo a las 9. Un abrazo bien gordo.